El nacional haitiano identificado como Johnny Pie fue detenido por agentes de la Policía Nacional, acusado de cometer hechos delictivos. Al ser cuestionado mientras era conducido al Comando Noreste, niega las imputaciones en su contra. Yo, yo estaba trabajando en un patio de una gente, yo lo vi, eso que tiene la mochila, yo fui a buscar, pero la gente sabía, yo estaba robando. Yo andaba solo y yo andaba con una chancleta, la chancleta de noche nadie no se roba con chancleta ni nada. Pero no fui yo que lo pusiste, Él estaba en la mochila, no, pero no mío. Tú sabes eso, la mochila no mío. Pero yo fui a buscarlo, yo estaba limpiada ahí para tomar gente. Yo fui a buscar. ¿Para qué yo ganan gana algo hoy? Yo no voy a decir nada, no, pero tú sabes policía, yo ando de noche, yo no tengo razón por eso. Pero la policía me dio mucho palo a mí. Tú me tienes, tú te, te puedes ir al hospital, pero la sangre, tú puedes que la a mí. No, pero yo comité un ching, yo no sé, yo no yo lo muero ni nada. La policía poneme a como un ching. Yo vi mi silencio. Al momento de su detención se le ocuparon varios objetos que en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino